Muy buenas, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, todas hay pocas, pero las hay, ¿eh? existen, hay las hay las traileras, hay muy buenas. Bueno, pues, eh, iba a hacer una broma, pero no la hago. No la hago, perdón. No, que me van a, me van a meter la bronca. Bueno, pues, eh, a lo que vamos. Eh, en este caso vamos a explicar un poquito eh, la última, un poquito, novedad que estoy haciendo. Eh, yo lo había hecho hace tiempo pero no tan exagerado, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es un 2 en 1? Ya lo habéis visto en el título, 2 en 1. Lo más duro, pues sí, es lo más duro que yo conozco, psicológicamente y físicamente. De lo que yo conozco es lo más duro. Ahora, eh, si me dice alguien, hombre, pues hazte series de 100 a tope, eh, 20 series de 100, hombre, pues sería maturo, 20 series de 100 a tope, pues sí, sería más duro. Pero haríamos... 2 eh, kilómetros, ¿no? serían 2 kilómetros, y estamos hablando de hacer 20, 22 kilómetros, entonces, bueno, sí que sería, pero solo haríamos 2 kilómetros, entonces, sería demasiado desgaste de fibra, 20 series de 100, sería demasiado desgaste, y eso sería, pues, para, por ejemplo, pues, como hay gente que hace 20 series de 200, sí, eh, tipo Castillejo, gente de esta de, de mucho nivel de élite, y tampoco son de 100, son de 200, pero porque necesitan estirar mucha zancada para luego tener con mucha soltura y que rueden, digamos, su velocidad de, rodura, de rodadura sea muy rápida, muy, muy suelto, ¿sabes? Muy suelto, muy suelto, no voy a empezar para nada a lechar la pierna. Entonces necesitan series de velocidad, mucha, mucha, mucha serie de velocidad, para al final que el músculo ya esté súper estirado, no súper shum pero, pero en este caso, pues para nosotros, pues no. Eh, pues no es el caso, ¿no? Eh, a lo que vamos, el, ¿qué es lo más duro que yo conozco? Pues dos en uno, dos en uno, que es una serie de montaña, entonces tu serie de montaña normal, como cualquiera, y luego te haces una serie de cuestas. ¿De cuánto? Pues más o menos podemos decir la mitad. Es decir, si tú vas a hacer 10 kilómetros, un dos en uno de 10 kilómetros, pues te haces 5 kilómetros de montaña, variada por tu sitio favorito, que tenga sus piedras, que tenga sus raíces, que tenga su zona que te guste, que tendrá un pequeño desnivel, a lo mejor más o menos, depende, y luego te coges y sin parar, sin parar, como mucho sí que se puede hacer, eh, por ejemplo, si tienes el coche cerca, pues sí que puedes, por ejemplo, pues voy al el coche, veo un poquito de agua, hago un quicago, como decimos cinco minutos, sí que se puede hacer, ¿eh? eso ya cada uno como lo quiera valorar, ¿no? como lo quiera eh, estudiárselo. ¿no? Pero bueno, simplemente es eso, si tú, tú tirada, por ejemplo, ¿qué otra vez te haces de montaña? Es de 10, por decir algo, las sesiones entre semana, hablamos de un dos en uno entre semana, más que tirada larga, ¿eh? más, más entre semana, eh, pues eso de si tú haces siempre, pues 10 kilómetros esta es mi tiradera favorita por aquí por de subo, haciendo las series de cuestas por aquí, pues eh, pues eso eh, te haces 5 de montaña y cinco de serie de cuestas te coges tu montaña favorita me hago mi, mi tirón, mi, mi, mi velocidad eh. ah, Qué mal estamos, eh me hago mi tirada rodadora ligera, ligera, no a full, pero ligera. Eh, si la hacemos muy conservadora, pues entonces el 2 en 1 se pierde un poco la chispilla del 2 en 1. El 2 en 1 se trata de hacer una precarga para cuando tú luego tengas la serie de cuestas, esté reventado, en pocas palabras. No reventado, pero me entendéis. Se trata de que tú hagas la serie de cuestas como si estuvieras en carrera, cansado. Eh, porque si la hacemos frescos, está muy bien, pero digamos que si quieres darle un puntillo más... Pues hacerlas con precarga, que le decimos. ¿Una carga de cuántos? 5 kilómetros, por ejemplo, en montaña. ¿Eh? También las podías hacer de asfalto. Pues sí, también podías hacer 5 kilómetros de asfalto. Y luego la serie de cuestas en montaña o en asfalto, como te lo quieras combinar. Pero vamos, un poco la filosofía del 2 en 1 es cargar más o menos la mitad rodadora y la otra mitad, de digamos, exclusiva de cuestas. Es un poco la idea. Esto es una idea mía y se puede mejorar, pues seguro. Pero bueno, yo más o menos las suelo hacer así Suelo hacer estos días cuando he hecho ayer hice Pues unos 12 en tirada de montaña Y luego el resto hasta los 22 más o menos 23 alguna vez, pero en principio hasta 22, 23 eh, Las hago de, de cuestas y ya está, hasta acabar Simplemente me conformo con eso Otras veces buscas tantos positivos Y bueno, mira, quiero hacer tantos positivos Pues nada, tú te tu montaña y luego te vas a la zona de cuestas y venga, ahora hacemos cuestas hasta sumar tal desnivel del nivel que te interese. Puedes hacerlo por desnivel o por distancia, por kilómetros, como te guste. Yo lo hago por kilómetros más o menos, que la distancia ya la tiene, está ya tan probada que sale, varía muy poco. Puede variar 30 metros para arriba, 30 metros para abajo, varía muy poco. Luego yo coincide que donde yo las entreno, las series, que es esta serie precisamente, esta era precisamente, eh, pues, ¿qué coincide? Que, que el desnivel que yo tengo en montaña, por ejemplo, hoy lo he hecho en montaña directo, rodador, eh, es prácticamente casi el mismo que si lo hago en cuestas. Porque mi montaña no es rodadora, mi montaña es, tiene bastante desnivel, por la que hago ahora. Tiene bastante desnivel, salen, hoy han salido 805, que el estraba dirá un poquito más, eh, por pues 805 en 22. Y yo cuando hago 22 de serie de cuesta aquí, pues me sale en 900. Eh, haciendo una de rodadora más luego la serie de cuesta la otra mitad entonces prácticamente es muy poquito lo que sale más en mi caso pero ahora mucha gente que no tenga zona buena con desnivel para entrenar en montaña pura y su sesión rodadora será mucho más plana entonces las cuestas en comparación serán mucho más de desnivel que la, que la otra parte, que la primera parte de la sesión, ¿me entendéis? no? Si en la primera parte de la sesión tú sacas 400, y en las series luego de cuesta sacas 400, que en mi caso es un poco algo similar, pues bueno, están equilibradas. No tendría tanto sentido, quizá no se nota tanto la diferencia. Pero si tú, por ejemplo, vives un sitio muy plano que mucha gente pues, no tiene cerca, es verdad, yo porque vengo con el coche aquí, pero si no, yo no, no podría entrenar con estas inclinaciones. Eh, pues eh, tendrás una sesión de montaña de 200 positivos y una de cuestas de 400 a lo mejor te saldrán 600, por decir. Y ya está, la filosofía es simplemente eso, cargar, luego empezar con las series, traerte tu gel, tu agua, si ves que no te llega con lo que llevas cargado para hacer tu sesión primera y la segunda en Palma directamente, pues déjatelo combinado para que puedas pasar por el, co por el coche y, con, y, y cargar ahí de nuevo, ¿vale? O comer algo en el coche, lo que sea, para luego meterte en las series. Es Simplemente son dos sesiones en una. Lo que iba a hacer, mañana y tarde lo metes todo del el tacazo, ¿sabes? Y hasta se hace un poquito más duro, pero también ya tienes toda la tarde para que las piernas descansen. Que también va bien, ¿eh? O sea, no siempre es mejor hacer una sesión por la mañana y una por la tarde. Yo he probado ya bastantes cosas. Y a veces tú haces una por la mañana y una por la tarde. Y no pienses que descansas tanto, porque son más pequeñas las sesiones. Pero, toda, pero por la tarde no descansas ya eh, tienes al, hasta el día siguiente tienes pocas horas de recuperación desde que has entrenado por la tarde aunque sea una sesión más pequeña eh, esta misión muy mi subida mi pues eh, vamos para abajo pues es eso que a veces es mejor meterle más caña toda por la mañana o toda por la tarde pero que luego las piernas tengan sus 22 horas 24 horas para descansar la han metido más, el doble, pero, pero descansan más horas seguidas. Y luego otra cosa que va ah, fantástica, fantástica, es levantar las piernas. Si es entrada por la mañana, levantar las piernas al mediodía, las pones en alto, las pones en alto, un poquito más altas que el cuerpo, un poquito más altas que el cuerpo. Yo tengo ahí en la zona de las pesas, donde tengo la, eh, el soporte de las mancuernas de mano, pues ahí yo me tumbo ahí en, el, en el banco de, de la, del press de banco. Me tumbo ahí y pongo los pies un poquito en alto donde las mancuernas y es fantástico. En 10 minutos has recuperado las piernas, la hostia. La hostia, en 10 minutos, ¿eh? Sobre todo las piernas en alto. Ya veréis cómo recuperáis mucho de la sesión de por la mañana. Ya está, no me enrollo más. El que quiera, bueno, ya mirar en mi Strava el Ángel RT3, espacio RT3. Y la sesión del día 4 es de 2 en 1. Sesión de ayer, martes. Y si miráis sesiones de la semana pasada, también hay un paro 3 de 2 en 1. Y así podéis ver un poquito el estilo, ¿no? Es como... Darte vueltas ahí como un loco... Cuando has acabado ya la rodadora... Empezar serie para arriba... Serie. Uy, yo empezar a darle vueltas aquí... Subo por una... Giro por arriba... Y bajo por la otra... Y vuelvo a subir otra vez por aquí... Vuelvo a girar... Y otra vez así... Es todo el rato así... Psicológicamente es bastante duro... Bastante duro... Porque... Es duro... Es duro... Estás cansado... Y ves que tienes una media... Y dices... Tengo que mantener esta media... ¿Y qué pasa? Que en subida... Tú uno puedes subir entre 6 y 9 por hora. en pendiente de esta? Entre 6 y 9 por hora. Depende del punto. Pero más de 9 por hora es difícil mantenerlo. Puedes subir una serie, pero da igual. Lo pagarás en las siguientes. Al final la media es la que es. Entonces, ¿qué pasa? Que si vas entre 6 y 9 y quieres mantener una media de 10 por hora, pues, ¿qué toca? Cuando bajas por el otro lado o por la misma, ¿qué toca? Pues, ¿Qué toca? Pues bajar entre 5 y 4 el kilómetro, porque si no, no hay manera de sacar la media de 10. Entre 5 y 4 el kilómetro, por ahí tienes que rondar. Pero bueno, está bien porque también te obliga a colocar pies, eh, colocar pies en lo que es las raíces y todo... Eh, trabajar, ¿sabes? O sea, también te obliga a trabajar con fatiga, es subes con las piernas un poco reventadas, un poco medio quemadillas, depende de lo que apures subes y empiezas la bajada y venga la bajada y otra vez vuelva a estirar zancada ta, ta, ta, ta, tal, y bajar ahí las raíces saltando todo lo que es las raíces con cuidado no tropezarte, yo ayer casi me pego una hostia ahí, la suerte es que me pude rehacer, ¿eh? ya sabéis, tropiezas con una raíz tropiezas con una raíz tipo esto ¿eh? tipo esto, tropiezas, plas pegas el empiezas a, a, a agacharte, a caer así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y como pude, ya estaba, estuve a punto de tirarme ya a rodar. Estuve a punto de tirarme a rodar, porque ya veía que iba de boca para abajo, y digo, pues a tirarme a rodar. Pero en el último momento, la velocidad, digamos, disminuyó lo suficiente para poder levantarme y poder rehacerme. Entonces me rehice y no me caí. Pero si no me hubiera caído, Ahí está. Y eso fue, ¿por qué? Porque iba cansado. Iba cansado, el pie no lo levantas, y cuando te encuentras una raíz de esta, pla, enganchas... Y el guarrazo. Y no más eso. No es más que eso. Venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima, amigos. Adiós.